¿Por qué está así? ¿Por qué está así? ¿Usted lo ha copiado o qué qué ha pasado? ¿Por qué está así? Nieto dice. ¿Por qué está así? Esa, esa, esa bibliografía lo he sacado de de un texto. Por eso que está pero, así. No, pero, pero así no se cita. ¿O así se cita? ¿Por qué está así? ya? Esto debe revisarlo ya. ¿Qué tipo de letra estamos empleando? El Arial 11. ¿Seguro? 12. Sí, sí, bro. Dos, ah, Arial 12. No, ¿seguro? Ah, ¿está usted seguro? Ya, Uno, esto lo corrige punto. ya. No es Arial 11, pues. Usted tiene allí Verdana y es Arial 12. Ya. Hay que corregir eso. ¿Esa pregunta de dónde salió? ¿Del objetivo? No. Este es su tema, ¿cierto? Sí. ¿O no? Sí. Este. sí, sí, profesor, sí. Ya la pregunta de investigación general contempla las dos variables. Y allí no veo yo nada de eso. Puede ser así. ¿Cómo se genera el conflicto? Así puede ser. Pero no como usted lo está planteando. ¿eh? Ahí ya. se lo pongo. Se lo pongo de amarillo para que lo... Perfecto. Ya. Gracias, profesor. Para, para que lo vea, lo chequea. Sí, gracias. Gracias. Las preguntas específicas, ¿de dónde salen? De ahí el objetivo ¿no? específico que habíamos tenido, que lo habíamos planteado. Aquí debe citar un autor. Allí citar a un autor. ¿Por qué es importante su trabajo? Porque finalmente hay que eh, determinar o ver este que estas dos comunidades, eh, primero que está ahorita en conflicto y que habría que ver, de acuerdo a la hipótesis que nosotros estamos viendo, que en un momento dado se tenga que compartir el tema del agua de forma equitativa. ¿Por qué se justifica? Justamente eh, eh, eh, tiene que haber, hay un tema de un diálogo. No. participativo entre no. estas dos comunidades porque su justificación es teórica práctica, metodológica ah. social, delimitación ¿Por qué? eso es lo que me tiene que poner mira a estas sí. alturas ya yo no tengo por qué estar corrigiendo esto a estas alturas ya yo no debo corregir esto estamos ya en la parte final cuántas veces he corregido esto por eso le digo a veces se conectan y no están atentos no están atentos ¿Cuántas veces he dicho citar a un autor? También te falta alcances y limitaciones. No, hay que ponernos a trabajar. Venga, hay que ponernos a trabajar. ¿Cuántos antecedentes son? Le pregunto. ¿Antecedentes? ¿Cuántos ante... Sí, ¿cuántos son? Bueno, los antecedentes están relacionados básicamente al tema de... No, ¿cuántos antecedentes son? Bueno, ahí de acuerdo a eso que hemos creado son cuatro, sí, sí antecedentes. ¿Cuatro? Cinco nacionales, cinco internacionales. Ahí está, sus compañeros le están respondiendo. Cinco nacionales, cinco internacionales, profe. Con cinco años de antigüedad. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces he explicado eso? ¿O me equivoco, señores? No, no, sí, está bien, correcto. ¿Cuántas tiene usted acá? Hay uno, dos. Cinco años de antigüedad. Ya hace es antecedente del año 2014. Esto no va. Ninguno. Mm. Okay. Son cinco de cada uno de los últimos cinco años. Su compañero le acaban de decir. Por eso reitero, a estas alturas ya yo no debo estar corrigiendo esto, señores. ¿De dónde salieron sus bases teóricas? También se les ha dicho... Que no hay que abusar de mayúsculas. Venga, el trabajo está para replantear todo. ve Y tiene una, dos, tres páginas. Debe revisar todo ya. Así como está, ese trabajo no va a pasar a... Mire, ve. ¿Cuál es su variable independiente? ¿Cuáles son sus dimensiones? Yo no veo acá nada de eso. Ya se les ha dicho, se les explicó de dónde salen las bases teóricas. ¿Ven? Y ahora por acá. Esto ya no sé, ya lo he visto ya. Y ahora por acá recién me pone usted... Su índice. Este índice no va acá. Si ya estamos en el desarrollo del trabajo. No, pues, Rodolfo, hay que ser más serio con su trabajo. Mira, a ver. ¿Qué hace esto acá? ¿Qué hace allí las referencias? Todo trabajo tiene un orden. Todo trabajo tiene un orden. Ahí le pongo, ya hay que revisar y ordenar todo. Estamos en la semana 13. ¿ya? Estamos en la semana 13. Usted está solo, ¿no? Sí, sí, solo, profesor, sí. Ya. Póngale empeño, por favor. Dedicación, ganas, ¡punch! Como dicen los muchachos, póngase a trabajar. Correcto, profesor, correcto. Sí, está ya. bien. No se amargue, pero... Hay que no, saturar. no, para nada, profesor, un agradecimiento. Mire, ve. Mira, errores, ¿ah? Errores, este trabajo no pasa. La universidad lo va a rechazar. Sobre todo acá, mira, ver. ¿cómo vas a ponerme antecedentes? Mira el año, 2014, 2004. Mira, ¿ves? Y solo tiene más que dos. Ya, se lo devuelvo ya. Ya, ok, profesor, gracias. Ahorita este se lo devuelvo. Debe ponerse a trabajar. Ok, gracias, profesor, gracias. Ya. A ver, verifique. Verifique si ya le llegó. Ah, Marín también ha enviado, ¿no? Sí, doctor, pero yo no he avanzado mucho, doctor. A ver, vamos a hablar, ¿no? Pues, señorita, ya hay que ir avanzando, hija. Ah, sí, Estamos doctor. semana 13. Eh, acuérdense que yo les decía, avancen. Mire, ya estamos semana 13 ya. Doctor, después de Marín, ¿puedo presentar mi trabajo, por favor? He avanzado ya. algo, pero necesito de su ayuda. Ya, un momentito, por favor. Ok, no, doctor, gracias. Déjeme revisar el trabajo de su compañera. Ya, eso es, Marín, ese sí, doctor, sí, ese A es ver. mi trabajo. Esto se hizo el 16 de marzo. Usted tiene aquí su matriz de operacionalización. ¿Y ¿Por qué no ha avanzado? Si ya tiene también su matriz de consistencia, ¿o no? Sí, doctor. Lo que pasa es que tenía en, una, en mi computadora y se me, se me eliminó. Se me borró todo. Y rescatando de fotos, capturas de pantalla que yo había tomado, lo puedo esto, volver a iniciar, doctor, es por eso que no, no, he podido avanzar mucho. Mira, a ver, tienes aquí tu, tu, dimensiones, ¿cierto? Sí, doctor. Y ahí estas dimensiones, ¿por qué no están acá? En la matriz. ¿Cómo así, doctor? Ay, disculpe, no lo, enti no, no, no lo entiendo. Mira, aquí tienes tus dimensiones de tu variable razonamiento jurídico, ¿cierto? Sí, sí. Ya, mira, este es tu variable razonamiento jurídico. Estas son tus dimensiones. Sí. ¿Ya? Y aquí salen tus bases teóricas, ¿cierto? Así es, doctor. Las bases teóricas también pueden salir de tus indicadores cuando falta algo que agregar. Ay. Tus indicadores se convierten en la tesis en preguntas. Mira, las voy a pegar aquí a... y no la veo esto es lo que acabo de, de pegar de arriba ya gracias doctor criterio lógica y discrecionalidad cierto uh -huh. y de dónde me sacaste nivel socioeconómico o no cultura social ve te lo estoy poniendo de celeste conciencia humanitaria para qué me hace tu matriz con criterio, lógica, discrecionalidad, y luego me pones nivel socioeconómico y no los tomas en cuenta. ¿Con cuál dimensión entonces te quedas? A ver, ¿el razonamiento jurídico tiene que ver con el nivel socioeconómico? Um, no, no, doctor. ¿Tiene que ver con el número de cuenta para el pago profesional de la salud? ¿No saben leer? Nada tiene que ver o No, no pero, doctor, acá arriba, uh -huh. pero acá arriba lo tienes. Criterio de los jueces. Número de expediente. Proceso judicial. Fundamentos. lógica Ahí me he confundido doctor. Claro, pues te das cuenta. Por eso le digo ¿Y si siempre. Sí, me confundí, doctor. Por eso siempre les digo, este trabajo hay que, hay que agarrarle cariño, amor. Hay que hacerlo Ay, sí, doctor, pero es dedicación. que así como parece simple cuando lo estamos haciendo no, todo... No, no es simple, junto, hija, con... no es simple, no es simple. Si te aburres, no vas a hacer nada. Por eso les decía, cuando nos reían, ¿no? los maestros viejos de la vieja escuela dicen, hay que divertirse enseñando, hay que divertirse. ¿Y yo lo enseño o no? Sí, sí, doctor. ¿Yo lo enseño o no? Muchas Gracias. Ya, pero ven, mire, ven. Esto nada tiene que ver. Yo te aconsejo uh -huh. que traslades estos datos, los traslades acá. Ya, doctor, muchas gracias. Lo Mírame. voy a hacer. Y es facilito, es. Mira, ¿por qué? Porque ya se tiene. Ya se tiene, no sé. facilito, es. No sé si a lo ver. podría eliminar, sí, elimínelo, doctor, para ya no confundirme, porque si no. Sí, sí, sí. Yo... ya ver, espérate uno más. Hay que hacerlo con paciencia. Este es un dolor de cabeza, ¿sí? Cuando no se tienen los conocimientos teóricos, doctrinarios, sí es un dolor de cabeza, pues. Mira, facilito y mira, ve. Ya los tienes. Pero eso lo decides tú. Mira, traslado. ¿Cierto? Ya los trasladé. Yo pensaba que dimensiones de dependientes e independientes tenía que ser distintas. No, deja, acá está, es que aquí ya tiene ya razonamiento jurídico, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Ve? Acá tienes razonamiento jurídico, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Ve? Acá tienes tus indicadores. ¿Ves o no? Uh -huh. Porque esto lo hicimos o no. Sí lo hicimos. Sí, sí, doctor. Contigo yo me acuerdo. Todos los trabajos sí. que hago me acuerdo. Me puedo olvidar algunas cositas, ya ves, acá está. ¿Ven? Gracias, doctor. No, pues, por eso no. A estas alturas, hija, ya tenemos que estar terminando ya. Mira, ben, y, y tú estás aquí todavía. Hay que dedicarle tiempecito, dedicación. Ay, sí, doctor, la verdad es que, o sea, parece que no le dedicamos tiempo, pero realmente sí le dedicamos tiempo, pero es una confusión, o sea, Ah, no, eso sí. Es un laberinto. Es un dolor de cabeza, pues. Ah, por eso les decía, ustedes creen que yo lo sé todo? ¿Creen que a mí no me duele la cabeza? saben lo que es corregir trabajo tras trabajo? Es, como dicen los chicos, ahora me tienes que hacer tus problemas, pues. Aquí nada tiene que ver. Mira, aquí estos es específicos ya nada tiene que ver. A ver. ¿O no? Ah, no, esto creo que sí es. Ya, esto lo tienes que hacer en base a esto. Solo te voy a dar un ejemplo, el resto lo haces tú. Mira, a ver. esto de aquí nada tiene que ver acá. ¿Por qué? Porque tu variable es tensión de alimentos. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Cuál es tu variable? Este, pensión de alimentos, ¿cierto? Sí, pensión de alimentos. Mira, acá está pensión de alimentos. Tu otra variable de arriba es razonamiento jurídico, ¿cierto? Sí. Ya no estamos en razonamiento jurídico. Estamos en pensión de alimentos. No, ya. Okay. Mira. Puede ser así. ¿Cómo afecta la pensión de alimentos? Mira. Hay que irlo arreglando. ¿Cómo afecta la pensión de alimentos? Como se repite, lo voy arreglando. ¿Cómo afecta la pensión? Y el régimen de pensión de alimentos en los adultos mayores. Allí está. No, ¿Ves? Después puesto es excelente. Aquí está. Aquí está tu dimensión pensión de alimentos. Uh -huh. ¿Acá lo tienes o no? Sí, doctor. ¿Ves? Así es, pues, sí, hija. Uy. A estas alturas ya no tengo por qué estar corrigiendo esto. Nada de esto tengo que estar corrigiendo ya. Mira, ve. Derechos laborales, ¿cierto? Sí. ¿Qué debo borrar? ¿Qué debo régimen, borrar? Régimen de pensión de alimentos. Debo borrar eso, pues. ¿Qué debo pegar? Derechos laborales. ¿Cómo afecta la pensión? La pensión. De alimentos. alimentos. Y. El... El... El... No, pues no, hay que buscar el término de enlace. Y. Los derechos laborales. Eso. O no. Hay que darle sí. sentido a la pregunta. Ajá. Mira, ve. Allí puede quedar. Acá está tu segunda dimensión. Acá está. Y la tercera y última, hasta esos más te apoyo. El resto ya tienes que hacer, hija. Muchas gracias, doctor. Ven. ¿Cómo afecta la pensión de alimentos y los aportes económicos de los trabajadores en los adultos mayores? Así puede ser. Uh -huh. Allí está. ¿Esto cuántas veces lo he hecho? En presencia de ustedes. Lo, fue lo primero que hicimos en las semanas y después he venido corrigiendo. Todo eso me tienes ahora que ¿Qué hacer? Ya, doctor, eso lo cambio ya no todo. Ya, tú tienes que, tienes que, ¿qué te faltaría aquí? El, los problemas específicos, objetivos específicos y las hipótesis específicas. Ya, porque ya, aquí queda ya. El problema, objetivo, hipótesis general queda. Pero, ah, ah no, acá tienes que corregir, ¿ves? Esto no va acá. ah no, a ver. Pero ese con el razonamiento. Ah, no, que... sí. Ya, esto sí. Esto sí, sí queda. Pero acá tienes que cambiar esto. Así, ah, porque estaba trabajando con el razonamiento jurídico también y era pensión de alimentos. Claro, porque sí, es tu variable, pues. Uh -huh. ya. Y aquí también tienes que, ya sabes que esto va a ir de, de con mayúscula. Uh -huh. La línea de investigación no es derecho de familia. La línea de investigación es gestión pública. Aquí también hay que mejorar esto. Ese esquema también hay que, hay que mejorarlo. Aquí le falta. Ya les envié el modelo de introducción. Esto hay que lo mejorando. Ya, tienes que completar tu, tu matriz para luego trasladar tus preguntas generales y específicas. Objetivos. Específica, objetivos. Ya, doctor. Ya todo eso está para ordenar. Ya, a ver, te falta, pues. Sí, hasta ya. ahí no hemos avanzado, doctor. Ya. Muchas gracias. A ver, verifique, Marín, si ya le llegó. Verifique, Marín, si ya le llegó. ¿El archivo? ¿El archivo? Sí, doctor. Bien, eh, ¿con quién Bien, continuamos? Eh, ¿Con quién continuamos? Yo, doctor, Bye. comparto mi pantalla yo, doctor, yo, yo, yo, yo. Ya, a ver. Mi pantalla? Ya Puede compartir la pantalla, comparta. Ya, doctor, he hecho todo mi enredo y ahorita acabo de darme cuenta y ya, a ver, tratando a ver. de corregir. Um... Ya, doctor. A ver. Mi carácter. Ya. Prosiga. Mi introducción tengo que modificarla, doctor, porque está bastante extensa. Claro, no, debe ser breve nomás. Sí, por eso le he preguntado, doctor, le he hecho uh -huh. muy extensa. Por eso sigue siendo ah, muy, breve, muy extensa. Sí, doctor. Viene mi índice. Este ya, está numerado. Uh -huh. Es el esquema. Sí. Esta hoja tengo que suprimirle doctor. Se arregla. Y planteamiento del problema. Doctor, ya lo eh, no estaba yo avanzando el contenido, pero acá tengo un problema, doctor, que es con mi matriz de consistencia. Necesito que me ayude. Yo ya vale. estaba avanzando el contenido, doctor. Por eso es que, por ejemplo, mira, ahí no está todavía completo mi, mis variables, todo eso. Mis hipótesis. Aquí está mi este, matriz de operación de variables, doctor. Necesito que me ayude con mis indicadores. Y aquí era donde le había comentado que había cometido un error aquí. Estaba, había hecho mal mi, este, mi problema general, solo había considerado uno Sí, sí, sí. A ver Pero acá doctor Aquí ayúdeme por favor y Luego en la, en la otra parte por favor Ya a ver Estas son sus dimensiones De su variable El principio de buena fe registral ¿Cierto? Correcto doctor Mi ah. definición conceptual Y mi definición operacional Ya A ver indicadores Ponga allí como indicadores a ver, tercero de buena fe. ¿Voluntad propia? Sí, podría ser, doctor. Yo le escuché a usted la semana que pasó. Usted domina el tema. Sí, doctor, pero me mareo con el tema de los indicadores, de verdad. Ya, que no a me ver. Sea. Vamos, vamos a hacerlo los dos. Ya, luego voluntad propia. Voluntad. Acuerdo mutuo también podría ser doctor porque si pactaran entre, entre claro, dos es un personas para pues. uh -huh. ya luego eh, la buena fe ¿se firma ante notaría ante el notario o no sí doctor pero eh, estaba considerando ese tema de eh, dentro de mis Acá dentro de mis dimensiones, lo que es el... Eh, ah, no, no lo he considerado, lo iba a considerar, pero lo, lo cambié. Póngalo nomás, de después ya lo cambia, lo cambia o lo mejora. Eh, ¿Qué le pongo, por ¿Derecho notarial? o Funciones notariales. Puede ser funciones notariales. Trate de juntarlos, a ver. Quítele allí espacio, ajá, reduzca el espacio. Póngole en uno, ya ahí que se distinga, ajá. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? ¿Ejercicio profesional? También. Ya. Suficiente, ¿cierto? Pero si usted considera, le puede poner más indicadores. Ya, doctor. Ya, corrija ese con, e, con esa C, con ese profesional. Ya está. Vamos al sistema registral. Ya, a ver. A ver, hábleme del sistema registral. Eh, dentro de nuestro sistema registral, bueno, eh, si nos vamos al tema de cómo inicia todo el proceso, estaríamos viendo que inicia con, un, con una minuta, ¿no? Antes, ¿no? Ah, que se presenta ya, hay algo más, notario y notario. hay más. Inclusión de minuta, ¿puede ser un indicador? Sí, doctor. Ya está, ve, usted lo sabe, Incripción solo que... Inclusión de parte notarial en todas. Ajá. Después hay otra palabrita que dijo al inicio. Cuando empezó a narrarme, me dijo otra palabrita. ¿Derecho derecho notarial, doctor? Algo así me dijo. Ya. Puede ser libro, me... asiento, partida. Ajá. Ahora se emplean partidas electrónicas. ¿Quién está a cargo ¿no? del sistema registral? Eh, ¿El, registrador ¿El registrador público no? Sí, el registrador público. Ya está, ¿ves? Suficiente. Si usted considera, le sigue agregando. Ok. Ya. Ahora hábleme del derecho a la propiedad. El mm, derecho a propiedad, este... Hablaríamos que es un derecho constitucional. ¿Cómo? ¿Cómo? Tendríamos que indicar que es primero que es un derecho constitucional, doctor. Ya. Porque está en la constitución política. Claro. ¿Sí? ¿Qué más podría ser? Hábleme de la propiedad. ¿Qué es la propiedad? De No sé, es nuble todavía, es muy temprano. Sí. Ah. A ver, derecho de propiedad. ¿Son posesiones o no? Sí, doctor. Ah, son posesiones, propiedades. A ver. Sí, Así podría ser, doctor, posesiones y propiedades. Claro. ¿Pero cómo acredito mi propiedad? Con un título de propiedad. Ajá. ¿Ve? ¿Eh? Eh, ¿Qué más podría ser? ¿Podría ser planos, doctor? ¿O no? Que ver con el tema? ¿Cuántas van? A ver, cuente. Dos. Dos. No, ¿cuántos Dos. indicadores van? Um... Tenemos aquí cuatro, ocho, nueve, diez, once. Ya, bien, me parece bien. Ahí nomás. Ya. ya usted, si usted gusta, ya después lo puede ampliar. Vamos a la otra okay. variable. Tenemos la variable dependiente, doctor. Ya, súbalo y sepárelos. Suba las la dimensiones, las dimensiones. Aquí tengo solo dos dimensiones, doctor. Este, no sé si es necesario que sean siempre tres. <coughs> ya eso depende de usted. O sea, puede, podrían quedar solo con dos dimensiones, doctor. También, claro. Ya. A ver. Suplantación de identidad. Uh -huh. ¿Qué es eso? Eh, la suplantación de identidad es cuando una persona se hace pasar por otra.